Al menos 14 estudiantes resultaron intoxicados, según informe médico, por la ingesta de desayuno escolar en el Centro Educativo Camila Enríquez, del distrito municipal de Senoví, en esta ciudad. Vine ahora a las 12 porque el niño estaba malo, intoxicado de la leche. Y entonces vine a verlo y me lo atendieron, lo tenían ya, lo estaban atendiendo. Eso, eso ha sido siempre un problema, esa leche. Del Ministerio de Educación para resolver esta situación... ...no, aún ellos, eh, precisamente eh, de la escuela fue que la trajeron a la niña... ...los afectados fueron trasladados al Hospital Doctor Mario Fernández Mena... ...del referido distrito, donde fueron atendidos... ...tras presentar diversos síntomas... ...bueno nosotros recibimos aquí alrededor de... ...10 a 14 niños entre 8 y 14 años... ...el cual llegan con vómitos algunos... ...y dolor abdominal, maldad general... ...se han atendido, los medios se han despachado... Están todo estable ahí está la muestra tenemos, lo estamos atendiendo. Algunos niños presentaron síntomas de mareo, dolor de barriga, algunos vomitaron, eh, otros fueron al baño y eh, como se repitió en, varias, eh, en varios niños, entonces decidimos traerlo aquí porque primero se le dio allá eh, algunos auxilios que le podemos dar en la escuela. Y se está eh, indagando realmente todo el proceso que sucedió. Eh, eh, ellos lo atribuyen al, a la ingesta de, de algún alimento, entonces vamos a verificar qué fue lo que pasó ahí en ese escuela. Sin embargo, Salud Pública se ha trasladado hasta el distrito municipal de Senoví para investigar el hecho. Recordamos que ayer también alrededor de 15 estudiantes resultaron intoxicados debido a productos químicos en el mismo distrito municipal de Cenoví. Hoy alrededor de 14 estudiantes por la ingesta del almuerzo escolar. Para NTN reportó Giovanni Paulino.